Gracias, Amado. Sí. Gracias a todo el equipo de producción y a gracias a la gente que nos está viendo. Miren, hoy yo quiero dedicar eh, mi tema eh, a un solo... voy a hacer mi comentario dedicándoselo a un solo tema. Lo que está sucediendo en Nicaragua es algo que llama la atención, pero que hace tiempo nosotros lo venimos denunciando. Nosotros hemos hablado aquí en diversas ocasiones sobre la justicia al servicio del poder político. Aquí no se entiende mucho eso porque a la gente no le importa lo que le sucede al otro. La gente solamente le importa y la gente, cuando hay morbo, la gente se interesa. Y cuando no hay morbo, solamente se interesa cuando, les, cuando el golpe viene para donde usted. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, que tiene gobernando 14 años en ese país desde el año 2007 ha metido preso a todo el que huele a, a oposición lleva seis candidatos a la oposición presos. oigan eso, o sea, es algo inimaginable Un récord. o sea, récord o sea, todo el que es oposición en Nicaragua está preso y usted dirá, ¿y cómo lo apresan? fácil, porque el que tiene el poder Controla todo o controla la mayoría de los estamentos y entonces dice, ámelo un expediente a fulano, preso. Y la sociedad lo celebra. En el caso de allá no lo está celebrando ahora porque están en campaña. Y entonces es un uso desmedido del poder. Eso es en Nicaragua. Pero lo mismo ha sucedido, lo mismo ha sucedido en Perú, lo mismo ha sucedido en México, en, en Ecuador, en Brasil... En Argentina, en la mayoría de países latinoamericanos sucede eso. Ayer trascendió en la República Dominicana, y esto es muy sensible lo que voy a decir, yo, a mí me da mucha pena porque yo de verdad que me lastimó ver la, la, la conducta de la sociedad ayer, no la de Dominicana, y me dieron ganas de irme del país, honestamente. ¿Por qué? El ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, de triste recordación, desde mi punto de vista, y esto es una opinión, un manejo pésimo, en, en el manejo de la de la Procuraduría, en la dirección de la Procuraduría, le manda una carta al presidente, con carta a también con copia a la Embajada de los Estados Unidos, diciendo que él teme por su vida a propósito de unas declaraciones de Ángel Rondón, del caso de Brez y de Víctor Díaz Rúa. Yo quiero que me coloquen ahí eh, unos tweets que yo recopilé ayer de los medios de comunicación y me dio asco. Póngame por favor para acá ese monitor. Marino Zapete, que es un comunicador, oiga esto señor, un comunicador, dice. Lea conmigo. Normalmente, coma, los perversos son cobardes. Ese es el caso de Jean Alain Rodríguez. Eso lo escribió Marino Zapete tomando la carta de Jean Alain como... Muy bien. Vamos a ver otro. Faride Raful, senadora de la República Dominicana, o sea, no es oposición, no es candidata, no es una ciudadana común, es senadora de la República, representante de todos los dominicanos. Escribe, el ex procurador, entre comillas, teme por su vida, pero nunca temió por la vida y los derechos de los demás. Trabajemos para que esto no se vuelva a repetir. Aquí lo que tenemos es lo que tememos es a la impunidad que él promovió desde su cargo. Vamos con otro. Cristian Jiménez, también comunicador. La carta de Jean Alain al presidente Luis Abinader, en la que dice temer por su vida, reafirma que todo abusador es cobarde. Seguimos. Eso para que ustedes vean, señores. Alta gracias Salazar. La mujer que más asco me... Eh, tu tu eh, amiga. Eh, sí, me, me da como comunicadora. No sé como humano, pero como, como, como comunicadora, y lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza, me da asco. Buenos días, arriba, levántense, dice ella, esa es su frase, cobarde, exagerado, pendejo, des, desesperado, truquero. Son los calificativos que mereció el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por su carta al presidente pidiendo protección. Si alguien salió en su defensa, habló muy bajito. Seguimos. CDN, señores, y este fue el que le puso la tapa al pomo. Yo solo no sé, mi esposa, anoche, era como las 12 de la noche. Y ese, Dios mío, mira esto. Porque es un análisis sociológico que vamos a hacer. ¿Favorece usted la protección estatal al ex procurador Jean Alain Rodríguez y su familia? ¡Diablo! Cuando yo me vaina, me dio. Ay, Dios se va de esta maldita región? Me dio pique. Aquí hay otros, hay otros. Vamos a ver hay otro tres eh, otras imágenes Julio Martínez Pozo dice a Jan Alain otra cobardía de las tuyas ellos tuvieron un, un, un roce personal y él, él se salió ahí Pedro Jiménez, a Jan Alain de pavo real a gallina cobarde oiga eso y yo le pregunto a usted ahora que me está viendo que una persona que un ser humano porque ahora tenemos que deslindar. El tipo fue corrupto, el tipo fue abusador. Suponga usted que sí. Vamos a ponerle un sí a eso. Momentáneo, ¿verdad? Una, la hipótesis. Un sí hipotético. Sí fue un, un corrupto, hipotético, porque no se ha demostrado, digo. Y sí fue un abusador. Pero entonces, por ser, por haber sido eso, no tiene derecho él a pedirle protección al Estado. Oigan esto, señores. Por haber sido eso, no tiene derecho él a que el Estado lo proteja a él y a su familia, que fue lo que más me dolió de CDN. Coño, no seamos tan perversos. No seamos tan perversos. Porque el hecho de que él, con un sí hipotético que yo le he colocado, fuera corrupto y abusador, su familia no necesariamente lo es. Y es posible que tenga hijos que no tienen nada que ver. Oiga, mira, y a la República Dominicana ¿Tiene no le importó, no le importó, tiene no dos importó. Pre ¿Tiene los chiquitos preadolescente. No, no pre Imagínense 12, ustedes, este señor 12, 12, 13 años. está diciendo, miren, yo tengo por mi vida. Lo primero es que la procuraduría debe decirle, venga acá, okay. en función de que usted dice que usted tiene miedo y e, o, e investigarlo y decirle, venga acá, eh, ah, mira, recibí la llamada, hay un tipo que me está observando todos los días, ah, venga, vamos a protegerlo y aún así, él debe tener una seguridad especial porque fue procurador eso, eso, eso es de orden pero que, que los medios de comunicación utilicen la palabra cobarde es que no estamos hablando de una cuestión tan simple, estamos hablando de una cuestión de Estado, de un ser humano, de un ciudadano que haya sido lo que haya sido tiene derecho a la protección del Estado porque la constitución así lo manda y que un comunicador no logre apartar, oiganme bien esto, ¿m? porque una cosa es el personaje, otra cosa es la comunicación y otra cosa es la función que un comunicador debe de hacer, señores, caramba, no podemos llegar tan lejos. Que un comunicador no pueda apartar su pasión, ¿verdad? Su odio de lo que es un Estado social, democrático y de derecho. Nosotros no vivimos en una selva. Esta no es la era primitiva. Para que una gente pida, por ejemplo, diga yo tengo por mi vida y pido protección. ¿Mm? Y que entonces le digamos, ¡Ah, eso es lo que es un pendejo! ¡Ojalá lo maten! Porque eso es lo que están diciendo esos comunicadores. O sea, ¡Ah, eh, qué cobarde! No, él está pidiendo protección y el Estado está obligado a dársela aún fuera el más corrupto de todos los corruptos. Y aquí... Cabe recordar, señores, eh, a Muhammad al-Gaddafi, que fue presidente de Siria, un dictador como ustedes no se lo imaginan. Terrorista, hombre. Y un terrorista, un malvado, pero a mí me dolió ver la forma en la que lo mataron. Porque era un ser humano al final ya escondido, ¿verdad? Acorralado por, por, por un grupo también de delincuentes, porque ese es el problema. Óigame, y le, y le hicieron todo lo que usted nos se imagina Incluso, eh, supuestamente, le introdujeron vainas en el cuerpo, palos y de todo Y después le pegaron un tiro, eso fue Y el mundo se impactó con eso Porque vieron a un ser humano ya humillado Humillado, y vieron entonces la descarga de la venganza encima de él Entonces, nos trasladamos a la venganza privada Lo que significa que no hemos avanzado como sociedad yo no, quiero, yo, no, yo no quiero imaginar lo que puede pensar el Monseñor eh, Fausto Mejía, Monseñor Jesús Moya, lo que puede pensar el magistrado Claudio Aníbal Medrano cuando vea una sociedad de esta manera tan vengativa. Porque una persona puede ser lo que sea, pero la protección a su integridad y a su vida es una garantía que tenemos que promoverla a todos. ¿Qué le vio decir Marino Zapete? El Estado está en la obligación de protegerlo ¿Qué yo creo? Y el ya en la antigua ¿qué cree? Que esto puede ser una estrategia del ex procurador para pedir asilo político en, otra en otro país porque él entienda que ha cometido actos de corrupción o porque entienda que está siendo perseguido o que va a ser perseguido políticamente. Son dos opciones. Usted coge la que usted quiera. Le estoy dando las dos. Pero, ¿cuál es el deber de un comunicador? No es llamarle cobarde, aunque haya sido malo. Es exigirle al Estado que lo proteja como debe proteger a Girón a Girón como debe proteger a Jenny Berenice, como debe proteger a todos los ciudadanos, porque tenemos derechos fundamentales que proteger me dio pena señores me dio pena toda esa, esa, esa descarga de odio y de venganza y me transportó a lo que yo he estudiado y que, y, que me dice, y que me dijeron los maestros En la universidad a, De donde salimos A la venganza privada Es decir, que hayan en Porque fue supuestamente lo que dicen que fue Que lo maten en la calle Gran cosa Por el abusador que tú fuiste, que te maten Eso es lo que le está diciendo Farid Raful Y ahí no podemos llegar señores Porque cuando le toque a usted eso Ahí es que usted lo va a sentir Yo realmente, y con esto termino Israel me dolió mucho ver esa reacción especialmente la pregunta, pónganla ahí la de, la de CDN, algo que me dio asco, asco que un medio de comunicación le pregunte a la gente favorece usted protección estatal allá en Alain? mire, esa pregunta no podía ser, ustedes están locos eh? eso es obligatorio eso no puede estar eh, a, a, a, al escrutinio público eso es obligación del Estado proteger a todos ciudadanos sí. caramba, no podemos llegar a tanto Yeah.